Bienvenidos a los encuentros organizados por Amigos de Medina Zahara. Hoy celebramos una feliz coincidencia. En la visita que hicimos a la Fundación Botín, nos encontramos con la exposición 4x3, donde cuatro comisarios invitan cada uno a tres artistas, convirtiendo la Fundación en un lugar de creación y abierto al público. Allí nos encontramos con Miguel Ángel Moreno, que comisariaba el proyecto Ecosistema, y una de las piezas era Patrimonio, de Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruy Bermúdez. Y precisamente habían utilizado la conversación, el suelo que pisamos de estos encuentros virtuales como parte del proceso de documentación. La primera conexión inesperada. Teníamos una mirada al patrimonio desde el urbanismo que habían realizado Javier Queraltó y, la, y Rosa Lara y otra mirada de, desde las artes que estaban realizando estos artistas. Y la segunda conexión inesperada, el comisario Miguel Ángel Moreno había dirigido desplazamientos. ...el proyecto colaborativo de creación 2016-2017 de Amigos de Medina Zahara... ...donde también proyecta su mirada evidentemente al patrimonio... ...esta vez no al patrimonio urbanístico sino al patrimonio arqueológico... ...partiendo de un análisis de las diferentes piedras con las que se construye Medina Zagara. ...precisamente realizaron una serie de visitas a las canteras... ...junto con la arqueóloga Ana Zamorano... ...lo que hemos hecho ha sido atrapar la oportunidad... Hemos convocado a los artistas Miguel Ángel Moreno, Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruiz Bermúdez y a la arquitecta Rosa Lara. Y simplemente lo que queremos es poner un poco de relieve ese cruce de mirada sobre el patrimonio. Yo lo único que voy a hacer es moderar esta conversación. Soy Juan Bolaño de la Asociación Amigos de Medina Zara y empezamos precisamente con la, interpretación de, con la presentación un poco de la pieza patrimonio de Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruiz Bermúdez. Por una parte, Eduardo Rodríguez, nacido en Almedinilla en el 96, su creación artística se concreta en el entendimiento y la observación del espacio doméstico y abarca la escultura, la instalación, la fotografía, el vídeo el y la edición de libros. Ha realizado proyectos de carácter individual como test en la sala de exposición Gran Capitán y condensadores de tiempo en el Palacio de Conde de Gavia, en Granada. José Manuel Ruiz Bermúdez, de Pliego de Córdoba, del 96, son dos artistas muy jóvenes ya desde nuestra atalaya y en su obra toma a cuerpo el principio de la experimentación, comenzando por el desplazamiento a de su entorno más cercano, donde la deriva urbana se convierte en la práctica fundamental y necesaria para el hallazgo de materiales de desecho del que surge azarosamente su proceso de creación. El ensamblaje, la acción o la intervención son algunas de las estrategias que emplea para establecer conexiones entre el cuerpo y el objeto Encontrar. Y como colectivo, ambos dos, Eduardo Rodríguez y José Manuel Ruiz Bermúdez han, se, han sido seleccionados para los 15 encuentros de arte de, de, de General Guacil, de Málaga, y en la tercera residencia artística José Guerrero de Granada, y han participado en el programa 4x3. Entonces empezamos con ellos dos presentándonos la obra Patrimonio. Hola, muchas gracias por, a Juan por tenernos aquí. Y nada, que vamos a hablar un poquito sobre nuestro proyecto que hemos hecho en la Fundación Botí, gracias, como ha dicho Juan, al programa 4x3, que comisario Miguel Moreno, nuestra parte Ecosistema. Y bueno, voy a compartir la pantalla, si me lo permitís, que hemos preparado una pequeña presentación para apoyarnos un poco en imágenes. Y no sé si se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale. Pues José, si quieres... Introducir. Vale, pues sí. Eh, pues nuestro proyecto parte precisamente de, del chino cordobés y porque también buscábamos un material que conectara la ciudad de Córdoba con nuestro contexto más cercano. Yo soy de Priego y Eduardo del Medinilla y ahí también aparece este, como esta técnica. Entonces nos pareció un buen material para comenzar. Y. También, pues gracias a las conversaciones que, que pudimos ver, pues pudimos afinar un poco la vista y tener como una, una visión sobre, sobre este tema un poco más profunda. Claro, nuestra, nuestra idea de patrimonio, pues es un, realmente un proyecto site específico, que está planteado para la Ciudad de Córdoba, para este programa 4x3. Y claro, pues gracias, como he dicho, a estas conversaciones con Rosa Lara etcétera, pues pues tuvimos una visión mucho más técnica. Bueno, eh, Patrimonio se divide es un proyecto que como un, engloba a tres fases o tres capítulos, podríamos decir, que uno de ellos es empedrar, otro es portear y otro es zangarrear. Todo esto parte, pues como bien ha dicho José, de la idea de vibración que provoca el suelo empedrado cordobés, el típico de allí, eh, que por supuesto que está protegido, eh, patrimonio, por eso se llama así el proyecto, una palabra bastante fuerte y potente, entonces nosotros queríamos ver cuál era esa colisión cómo entre lo, lo tradicional del suelo, del suelo empedrado, con esta máquina, que lo que provoca es una vibración, esta máquina se compra pues, para hacer deporte, es un elemento pues, mucho más contemporáneo, eléctrico, que, bueno, que al final colisiona esa idea tradición contra modernidad. Ambos, pues, la, ambos se unen por la vibración. La, la primera parte, que es zangarrear, que es una palabra pues, muy cordobesa, porque zangarrear es como pegar un, un meneo grande a algo, mover algo con mucho ímpetu y bueno, José, si quieres continuar. Sí, pues el, lo primero que se nos pasó por la cabeza fue eh, el uso del empedrado pues, dentro de, del contexto del patio y claro, eso nos ubicaba directamente pues, en lo típico y casi lo costumbrista de allí de, de, de Córdoba. Y entonces conocimos el, el uso que se hacía del empedrado en el, en el patio, ya que regulaba la temperatura y, y evitaba el encharcamiento. Entonces era un, un elemento que, que funcionaba bien dentro de, de este espacio. Entonces lo que decidimos hacer con esta intervención fue eh, grabar dentro de este lugar y lo que hicimos fue utilizar la máquina que hemos visto antes y colocar una planta que nos dieron allí, nos lo dejaron y para provocar este conflicto que se nos planteaba entre la maceta como el elemento clásico que lleva ahí mucho tiempo y una máquina que era un elemento ex externo y que iba a venir a, a molestarla ahí un, el, durante el rato que estuvimos, que estuvimos grabando. También eh, intentamos, bueno, eh, esta obra al final se formaliza en un vídeo que dura 10 minutos porque es el tiempo que recomienda eh, utilizar esa máquina en el cuerpo, porque es una máquina bastante agresiva. Eh, entonces, eso, pues eh, intentamos que la máquina en, en un principio no fuese algo muy evidente, que fuese una pieza que estaba ahí. Qué es lo que estaba produciendo la vibración, pero que no, no quedará claro exactamente qué es lo que estaba pasando. Simplemente es un patio en el que todo está quieto y hay un elemento que, que, que, que está vibrando, que algo le está pasando, ¿no? Sí, bueno, aquí como habéis podido ver, pues hay varios, hemos puesto varias imágenes de fragmentos de vídeo que en un segundo puedo poner el, un fragmento del, del vídeo, si os apetece. A ver si puedo. Vale, pues va a estar complicado porque no lo tengo por aquí. Disculpa. Bueno, el caso, con estas imágenes nos podemos apoyar. Uh -huh. eh, lo que hicimos fue un plano fijo en que aparece a la, a la izquierda, como siempre se mantiene, que son esos 10 minutos, que es lo que marca el ritmo temporal realmente de la, de la pieza y luego van apareciendo planos secundarios, que son los que se ven a la derecha, vertical horizontales, los que pues, el plano va cambiando, planos más detalle planos de solamente... La maceta, entonces, se puede ver de una mejor manera esa vibración, no que es lo que queríamos transmitir realmente, la vibración. Aquí, bueno, esto es una imagen de, de sala, o sea, de, de la instalación como pusimos en la pared del patio, porque esta, esta instalación patrimonio se ubica en el patio dentro de la Fundación Botí, un patio que antiguamente que antes estaba empedrado, ya no, hay una, como una especie de plataforma, entonces también nos venía mucho al, a eso porque nos decía poner eso también en conjunto y, y exponer en el propio patio. Claro, es como que es un patio que lo han tenido que adaptar a una sala de exposición, entonces lo han tenido que cubrir, que es un poco la, la gracia también del, del proyecto. Eh, el portear, pues se trata de una instalación sonora y, el, y con ella pues utilizamos estos elementos que se pueden ver en esa foto, eh, que cogimos de, nuestro, de nuestra propia casa, que son objetos que son heredados, y para volver a, hacer, a practicar ese mismo ejercicio pero intentamos hacerlo un poco desde el punto de vista de la imaginación, ya que mmm, lo que hicimos fue grabar esto, este sonido que producían los objetos encima de la máquina y mmm, entonces con, es, con el choque de los diferentes materiales pues, se va produciendo una, un sonido que va a ocupar toda la sala. Claro, eh, tenemos... Eh, bueno, estas son las carátulas de esos elementos, porque nosotros, para nosotros era importante que no apareciesen lo, los elementos, los objetos en sí, porque era algo que dejábamos la imaginación, pero sí que nos apetecía tener como un elemento, que es este, que fue el MP3, que nos sirvió para ello, para la carátula de cada pista de audio, aparecía como si fuese una muñeca rusa, una matriosca, una cosa encima de otra, parecía molinillo mayor que San Pancracio, mayor que Aureola de San Pancracio, mayor que Naranja. Entonces, esto eran como las diferentes carátulas de las pistas de audio. Había una introducción, interludio, luego estaban las diferentes diferentes ejercicios, esculturas muy rápidas que vibraban y que cada puede parecer a priori que estos elementos suenan, pueden parecer que suenan muy parecidos, etcétera, pero si te paras a escucharlos bien, cada cosa tiene su propio sonido, su propia personalidad a la hora de transmitirse por ese medio. Esto era muy aquí, interesante porque no estábamos viendo el objeto, sino estábamos viendo la, la palabra del objeto más el sonido que provocaba a través de la vibración. Claro, y aquí tampoco encontramos la máquina directamente, sino que eh, damos, volvemos a dar pistas, como en el vídeo, de que ya que hay un, la introducción, pues es el sonido de la máquina encendiéndose y pues que, que, que hay un aparato ahí electrónico que no se sabe muy bien qué es y que es lo que está produciendo esa alteración con, okay. de estos objetos. Bueno, aquí podéis ver una foto de lo que, de cómo se ve la pieza en la fundación, que mm. es un altavoz simplemente. Y aquí, pues bueno, en uno, de los, en uno de los lados de los altavoces, pues está ese MP3 que nos permitía pues, ver eso, que hemos, como hemos comentado. Eh, vale, la, la tercera parte, y que creo que, bueno, creemos que es la más la que conecta eh, zangarrea con, con Portea, eh, que es, es la de Empedral, ¿no? Que hemos puesto esta imagen, que fue yendo hacia los patios, hacia esa grabación de zangarrea nos encontramos que estaban pues, haciendo obra en el suelo, ¿no? Estaban volviendo a poner empedrado en una de las calles que había por ahí. Entonces, claro, empedrar, eh, básicamente, cómo se formaliza empedrar, es un papel impreso. Este papel impreso parte de las instrucciones de la máquina, de la máquina que hemos utilizado, que hemos visto en la primera diapositiva. Lo que pasa es que está, estos papeles están, en, están intervenidos a través de, del suelo, del suelo empedrado de, del centro de corda por donde nos encontrábamos. Entonces está como pisado y pisoteado como una especie de frotas en el que luego al extraerlo del suelo y despegarlo se queda ese relieve de ese empedrado. Las instrucciones, que son lo único que vemos de la máquina, que nos puede acercar a esa máquina, pues es verdad que están en alemán, por ejemplo, es algo que es era, que era ininteligible, para la mayoría de las... por lo menos para nosotros sí, pero no nos importaba esto porque realmente era, queríamos como forma, como algo formal de unas instrucciones de algo, no que se entendiese para que sirven esas instrucciones, ni que se pudiesen leer para que sirven esas instrucciones. Entonces, bueno, una de las caras es eh, eh, esta, que es la única imagen que se ve de la, de la plataforma vibratoria. y aquí un... También era curioso que al descontextualizar estas instrucciones del suelo que, que en la que la habíamos intervenido, pues y ponerla en un suelo liso, pues quedaba, o sea, era un... Eh, se veía mucho porque al final era, eh, nos presentábamos en un suelo de, en el suelo de la sala que es plano y las instrucciones de repente pues, habían sido pisadas pues, en un sitio que se, que se nota que, era, que tenía otra rugosidad. Otra otro, claro. otra vez hay, hay una colisión ahí entre esas dos visualizaciones, entre lo plano del suelo, lo liso del suelo de la fundación y, este, y esta pieza. Y realmente es lo que conecta o la amalgama que conecta que hace que todo el proyecto se una, las tres piezas y también. Se una, lo, el importante, lo importante que es, pues para pa realizar esta acción, pues pisar el suelo que, en el que estábamos, que es como un poco en lo que estábamos en lo que estábamos pensando y lo que estábamos investigando, ¿no? claro. bueno, y aquí algunas imágenes de, de lo que viene siendo la instalación más completa es allí en la fundación, que actualmente pues, se puede visitar, y, y actualmente el programa 4x3 se puede seguir viendo. También nos interesaba esos dos mundos que en el que nos estábamos, estábamos utilizando unos elementos muy pintorescos, mm, incluso la forma en la que estábamos generando el sonido era como una cosa un poco de start -up. y luego la formalización tan aséptica casi, con el, con el altavoz y la tele, el espacio en blanco, y como todo el elemento en blanco y negro, pues nos interesaba ese contraste, y que lo pintoresco te entrara al final de, de otra forma, casi desde lo, experiment, lo de, eh, desde lo experiencial, desde lo vivido y desde tu propio recuerdo, porque al final estábamos reca recayendo en, en la sensación de vibra. Claro, el point del proyecto era la vibración en sí, aunque nos estuviésemos acercando al propio suelo cordobés. Entonces, eso. Dejo de presentar. Cuídate. Es fantástico, pues una interpretación creativa de lo que es el patrimonio. Eh, ahora veremos la, la visión del patrimonio desde el urbanismo y la arquitectura que nos va a hacer Rosa Lara. ¿no? Rosa Lara, que nace en Córdoba en el 72, siempre ha defendido que la ciudad es del peatón. Arquitecta por la Universidad de Sevilla, trabaja desde el 2001 en la gerencia municipal de urbanismo de Córdoba y ha sido corresponsal del diseño de algunos de los proyectos que han cambiado la forma en que los habitantes de la ciudad se relacionan ...se relacionan con Córdoba, ¿no? La peatonalización de la calle Cruz Conde... ...que fue el premio Jean-Paul Paul, Jean Allier ...para el patrimonio 2015... ...la reforma de la Plaza de las Cañas... ...y la Plaza del Potro... ...en la que restauró el antiguo pavimento... ...para su reutilización... ...y la rehabilitación de la Casa Mudéjar... ...que trajo a Córdoba el premio Ciudad Patrimonio de la Humanidad... ...en 2011. Bueno. Adelante. Sí, bueno... Eh, ...primero... Eh, enhorabuena por vuestra intervención, fui a verla por, su, por supuesto a la Fundación Botí y me encantó y cuando me la contaste en la primera conversación que tuvimos, pues ya empecé a evocar y a buscar relaciones entre la arquitectura y, la, y las intervenciones artísticas y repasando pues algunos libros que tengo por casa, ¿no? que son interesantes en relación a esas prácticas, ¿no? pues encontré un libro maravilloso de Francesco Careri El andar como práctica estética. No sé si lo conocéis, si, si no lo conocéis, pues yo creo que debe ser un libro de referencia porque lo que hace es que busca una excusa para poder hablar de espacio, de arte, de arquitectura, a través de todos los grandes artistas que han trabajado a gran escala en, en, el, en el arte sobre el paisaje, ¿no? en el Arlan, ¿no? supongo que lo, bueno, eso me, me podéis, yo, yo aquí era buscando como más relaciones ¿no? entre lo que hablábamos. Pues en, en esta publicación y a raíz buscando algunas cita que, que creo que reflejan muy bien de estas interacciones de lo que estamos hablando, pues encontré una de Richard Long, que supongo que también lo conocéis, el que hace, es muy conocido, porque hace un proyecto que fotografía en blanco y negro, en 1967, de andar sobre un campo, un artista inglés, ¿no? y entonces de pasar una y otra vez sobre ese campo, pues marca un camino. ¿no? Y, y, y esa intervención, una de las grandes, de las primeras intervenciones ¿no? famosas, pues en la cita de este, de este señor, de este artista, pues decía, he decidido hacer arte andando, Utilizando líneas y recinto o bien piedras y días, que, que, que un poco viene, viene a jugar con todo lo que vosotros también tocáis, ¿no? de decir, pues de vibraciones, de materiales, de, de contextualizar cosas de distintos tiempos, ¿no? Y me parecía, me parecía muy interesante traerlo. ¿no? Luego, mmm, hablando de la, de la interacción, ¿no? muchas veces. Yo, como práctica, vamos, como defecto de formación profesional, cuando voy por la calle siempre me voy fijando y, o por las plazas, ¿no? ¿Qué pasa en esta plaza? ¿Por qué es agradable? ¿Por qué no? ¿Por qué se utiliza más? ¿Por qué se utiliza menos? Porque incluso yo cuando voy andando, ¿no? Voy reflexionando porque me doy cuenta, cuando voy a casa de mis padres, voy por un sitio y vuelvo por otro. <ríe> siempre. Y según te esté, voy por un sitio. Y, y a veces digo, ¿por qué? Porque. Porque este camino es más corto, porque este camino... Y es que, aparte de, la, de las intenciones que tú o sea, escoges ¿no? o de, de tus decisiones, aparte hay pequeños matices que, que, te lo, que te inspiran la ciudad, que te inspiran los suelos, de, según cómo se pisa, de esos pequeños desniveles que no te das cuenta, pero por una calle coges la que tiene menos pendiente, en, luego subiendo, bajando, te gusta más por la otra, o está más arbolada, o según la hora del día es mucho más agradable una calle y otra porque el sol entra de una manera, ¿no? o está, si es por la noche, está mejor iluminada que otra, ¿no? Entonces, esas interacciones que son súper importantes, pues, eh, encontré otra cita que me parece muy chibla, en el mismo libro de Careri, esta es de Robert Mison, y decía, el andar condiciona la mirada, y esta condiciona el andar, hasta tal punto que parecía que solo los pies eran capaces de mirar, ¿no? Me parecía como... Como esa intuición que, que te lleva, ¿no? Sabéis, bueno, de este artista supongo esto, supongo que también conocéis, ¿no? Este era conocido por la espiral Yeti, que es una espiral que hace en el Lago Salado, en Utah, que es una preciosidad también eh, en los años 70 o por ahí. Y eh, por último, con el tema de la vibración, pues... Buscando la aplicación técnica, pero he estado todo el tiempo ¿no? buscando, buscando interacciones ¿no? como entre vuestro trabajo y el mío o lo que pasa, en que, entre qué pasa con, con los bolos, ¿no? con este movimiento. Entonces, por una parte, cuando se fabrica, bueno, cuando se, se hace la urbanización de las calles, ¿no? para poder hacer esos pavimentos, lo primero que hay que hacer es construir un buen firme. Para construirse firme, ¿Qué se hace? Vibrarlo. Bien, Sabéis que cuando no se puede hacer con máquinas pequeñas, pues hay ahí, ahí lo que se llama la, normalmente las ranas, ¿no? las ranitas, que son, son vibradoras pequeñas, ¿no? que van, y lo que van haciendo es eh, trasladar una energía sobre ese pavimento y hace que los poros pues, se, van, se van cerrando. no van, Entonces, yo siempre pienso que, que esa energía, de alguna manera, se transmite a los pavimentos y se transmite a los espacios, ¿no? Esta, luego en el caso del bolo, pues el bolo se hinca y de forma manual, ¿no? Pues para ponerlo lo más plano posible, también se, se, se, se, vamos, se da con una maceta, que es un, ladri, un martillo que, tiene el, que, tiene, que no tiene punta, sino que es cuadrado, para que, no, para que no se lo lleve, o sea, se pone primero una tabla de madera y con el martillo se golpea para que la superficie quede lisa, ¿no? Eso también tiene mucho que ver con lo que vosotros habláis, con los pavimentos, con, con esa... Luego, también me llamó mucho la atención, que supongo que lo habréis mirado cuando estuve... De, de temas que me trasladaba a cuando hablábamos de la vibración, ¿no? Los trabajos que se hacen artísticos con la vibración y el sonido. Que supongo que también ah, habréis mirado algo, ¿no? Hay, hay por ahí, eh, la, las primeras aplicaciones que he visto, esto lo está buscando por internet, eran las placas de Chislabni, de Erz Chisnalli, ¿os suena? Son unas placas de metálica a las que se aplica sonido, en este caso muchas veces música, y depende de, la, de esa onda, de esa vibración, pues en las placas se producen dibujos geométricos, que, que es una pasada. Yo lo estuve viendo... Hay por ahí, una, ya estoy investigando, una tesis doctoral de un artista catalán de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona, que se llama Ferran Le Gallados, que, que, que no solo se queda con las placas, sino que sigue avanzando. Yo no sabía que había tanto en relación a la vibración del arte, y me he quedado flipada. Y, y se, se titula uh, La cimática como herramienta de expresión artística, que la verdad... Que, que, que, que así es chulísimo y yo siempre yo además Miguel Ángel lo sabe y, y lo hemos intentado en muchos proyectos de, lo que, de los que hemos hecho en Córdoba que, que nos gustaría que hubiese mucha más intervención artística lo que pasa que el proceso burocrático y administrativo para contratar libremente a alguien y para introducir esas instalaciones es muy complejo luego sobre todo en el casco histórico y en las normativas ¿no? donde se supone que, que todo está regulado, donde los suelos tienen que cumplir unas tipologías, las la fachadas pues tienen que ser de determinado color, los huecos tienen... Es, es muy difícil introducir este tipo de instalaciones, ¿no? Pero sería una pasada que en las plazas pudiésemos introducir pues, los juegos que vosotros hacéis, ¿no? Que no juegos, bueno, las instalaciones artísticas, bien sean... Digo juegos como... porque me parece una interacción todavía más bonita, ¿no? Pero que son verdaderas obras de arte, ¿no? no ¿vale? Por último, es que, bueno, aunque la intervención de Miguel sea luego, luego, porque traía un, una reflexión también en relación a, a la piedra, a, a las piedras que él va, ahora nos va a contar su instalación, ¿no? Pero... Me parecía muy chulo que yo lo que quería reflexionar de, de esas piedras y de lo que él nos va a contar es la importancia que es reciclar los pavimentos. De que, igual que todos los materiales, ¿no? antiguamente como los medios, las herramientas que se tenían y los medios eran bastante más escasos, pero sin embargo había mucha mano de obra, todos los materiales se reciclaban. O sea, es que a nadie se le ocurría... Que si había un sillar que se traía o había unos adoquines que había que quitarlo de un sitio porque ya no servía pues eso se fuera ahora, como hacemos, a reciclarlo o, o a almacenarlo, eso volvían a un sitio, ¿no? Entonces, eh, de las canteras de la Albaida está construida buena parte de Córdoba, de cuando se desmontó Medina Zara, de cuando se desmontaron las murallas, de cuando. Y es muy interesante esa, esa recuperación de la piedra, ¿no? Y el otro día, cuando estábamos hablando en la charla de pavimentos con Javier Guedalto, eh, veíamos que en el siglo XV, en los suelos se hablaba de que se ponía esa, esa biocalcarenita, esa piedra, que ahora no se utiliza porque, bueno, lo primero porque ya esas canteras no, no, no están funcionando, no y luego porque además, por desgracia, con, con la agresión que tenemos con todos los suelos en las ciudades actuales, pues ese tipo de losa no cumple la, la, la normas técnicas o no cumple las condiciones técnicas que debe de tener por, por el tráfico rodado, por cuando hacemos obras, por, por el tráfico pesado, incluso con el sistema de limpieza. ¿no? Entonces, esos suelos de, de calcarinita y de biocalcarinita que podían funcionar muy bien porque al ser más poroso, pues por ejemplo para el tema de la temperatura funcionarían mejor, pues ahora ya no los podemos utilizar porque la ciudad funciona de otra manera, ¿no? Pero antiguamente, pues sí se pudo, ¿no? Lo malo es que, bueno, debido a su fragilidad, pero que es parte de, de su belleza y también parte de, de, de lo bien que funcionaban por algunas cosas, pero no, desde luego, en la parte resistente, pues han hecho que hayan desaparecido. De hecho, hay muy poco, en, en algunas excavaciones aparecen, pero la verdad que muy poco normalmente casi todo lo que aparece de granito, porque era un material mucho más resistente. No sé, traía para compartir algunas imágenes, que si queréis la, las pongo en un momento, lo voy a pasar. Ay no, se ha ido, perdona un momento, a ver, está pasando aquí. que se me ha ido... ¿No lo veis la pantalla, no? No, ahora mismo no. Deja de compartir e inténtalo otra vez. Es que se ha ido... Ah, aquí, perdón. Vale, ahora. Vale. Uh -huh. Compartir pantalla, vale. Y... Tiene que ser aquí, ¿no? ¿ahora? ¿pero lo veis, lo veis con pantalla completa? Ahora, sí, sí, ahora sí ahora sí? bueno, pues simplemente poneros unas imágenes de, de diversas obras que hemos ido haciendo donde sobre todo o lo que se trataba era de recuperar esos pavimentos y de, de restaurarlos pero sin que perdieran su, su textura su belleza, ¿no? una de las primeras intervenciones ha sido en la Plaza del Potro, ¿no? y, y, y así por, haceros, por hacernos una idea ¿no? de lo que se le pide ahora mismo a los pavimentos sostenibles, ¿no? que ahora os presento un resumen. ¿no? Y en esta imagen, bueno, de ver la cantidad de capas que se van acumulando en la ciudad actual. ¿no? Si veis aquí, es una calle adoquinada con, con adoquín rosa, no está puesto sobre una zahorra compactada, sino lo que tiene, va una, una capa intermedia, que lo que tiene es un hormigón armado y luego debajo, si veis, la capa de bolo que era el pavimento de los más antiguos que se han recuperado, que esto sí se hace sobre un firme eh, compactado. ¿no? Bueno, de las imágenes que evocan esas vibraciones ¿no? y, y, y lo que nos puede transmitir el bolo, ¿no? que vosotros también habéis hecho hincapié en vuestra instalación. ¿no? Estas son imágenes de cuando recuperamos eh, cuando restauramos la Plaza del Potro. Imágenes de la Plaza de las Cañas, donde aquí el pavimento de granito rosa que había dado tiempo se recuperó y lo que se hizo que se puso a nivel y se dotó de sombra y se arboló más, que es una intervención bastante sencilla y es también de restauración y recuperación de los pavimentos existentes. En la Plaza de Doña Gracia, que aquí lo que hicimos, esta plaza, si veis la imagen de la izquierda de arriba, estaba llena de coches y, era, y el centro estaba de bolo. Como el bolo de lo que habláis, no que un pavimento que a veces es más incómodo. Pero aquí lo que hicimos, que el bolo se puso encintando la fachada, de tal forma que favorecía que hubiese mayor, mejor transpiración con los muros de la fachada, y en el centro se pavimentó con los de granito nuevo, y los bordillos que existían son estas líneas negras, no veis si veis unas líneas negras, eso eran, que cruza la plaza, que hace un dibujo, esos eran los bordillos recuperados, ¿no? Que es una de las cosas que siempre decimos que es importantísima. ¿no? El bolo de la plaza de la posada del potro, que por supuesto, cuando la restauramos pues en el patio también se recuperó y se hizo con cal. Luego, bueno, no me paro, ¿no? pero en principio de la exigencia que ahora mismo le exigimos a los, a los pavimentos, que antiguamente no se le exigía, bueno, pues funcionalidad, que sean transpirables, que sean frescos, accesibles, la estética, que no produzcan ruido. Que sea económico, sostenible y ecológico. Ya le pedimos bastante. ¿no? Aquí más ejemplos de pavimentos que recuperamos haciendo andenes más accesibles. Esto es la cuesta que baja hacia Tundidores. La perdón, hacia desde San Fernando, la siguiente. Esto es una imagen que está junto a los de... De la, del eje principal romano, ¿no? que sí, que esto es un pavimento de, de época romana, de uno de los cardos. Bueno, no me paro en esta. Os enseño algunas imágenes de, de nuestros pavimentos de Córdoba del siglo XIX, donde eh, vemos veis ahí la, la victoria y como el pavimento era de tierra, cuando fijaron los árboles, que ya son centenarios, bueno, cómo estaban. De la puerta del puente, cuando no tenía la otra cara, y de los primeros pavimentos que se hacían para que mejorara el paso del ganado, que la mayoría eran bolos, porque teníamos el río muy cerca y era lo que había que traer. Bueno, de esta imagen también, esto es la plaza de las cañas, y cómo desde el principio, como el bolo para andar era incómodo, Vemos esos encintados, esos pequeños caminos que se hacían de losa para mejorar el paso de la gente, ¿no? que también era muy importante. Bueno, de la bajada de Jesús y María a la plaza de la asociación de cojaría hacia la Mezquita Catedral, que bueno, veis también cómo estaba entonces cuando era de bolo. Cuando el bolo pasó a ser adoquín, esta imagen es posterior ¿no? del, del entorno de San Miguel, que también era entero de adoquín. La calle Gondomar, de, de las primeras secciones que cuando se adaptó la calle para paso de, ya de coches, el, de las tendillas ¿no? con los coches antiguos y cuando entonces la, el gran capitán pues, era una rotonda de tráfico, ¿no? es también llamativo, de la calle Cruz Conde en los años 70, de esos pequeños acerados, los primeros coches, luego cuando se amplían los acerados, de, de las calles que es la sección que hemos adoptado como tradicional, con las losas de granito en el centro, o sea, perdón, en los lados, encintando la fachada, el vuelo en el centro y a veces el adoquín para hacer dibujos. Bueno, más calles, esto de las calles de tráfico, ¿no? Esto ahora es, una, es lo que ahora estamos estudiando y nos tiene muy preocupados, que son estas famosas las famosas islas de calor por el tema del cambio climático, no y estamos dándole vuelta a ver cómo mejoramos para que sobre todo la avenida esto normalmente, perdón esto aquí coincide mucho pero esto es de la, del sonido que me he ido porque es parecido pero esto es con el tema del sonido ¿no? la importancia que también tiene mucho que ver con las vibraciones, con las ondas ¿no? la importancia de esos pavimentos en la rotación cuando interactúan con los coches ¿no? el, el ruido que produce esa interacción entre ambos materiales ¿no? pues sobre todo en la zona de más tráfico pues fijaros ¿Qué, ¿Qué panorama crea la ciudad? ¿no? Pues ahora se están estudiando pavimentos fonoabsorbentes, sobre todo en este caso las rondas pues, de asfalto. ¿no? Esto... Luego traía una anécdota que, que está graciosa de un pavimento que, que a finales del siglo XIX se, se intentó hacer en algunas ciudades. Este es el caso de Barcelona. Son viñetas que eran de tarugos de madera. Al parecer, esto se importa de, de una importación francesa de París y era, esto lo, lo estudia en, una, en un artículo eh, la arquitecta Dana Esparza, y lo que viene a contar es que eh, al parecer en París se, empieza, se ponen de moda porque impedía hacer las barricadas. Era un momento donde bueno, había mucha lucha obrera y. y en el, caso, cuando, o sea, en el caso de Barcelona, pues también pasaba igual, no Había, era un momento de luchas de clase y entonces se lo traen por temas, al parecer políticos, vamos, de decir, bueno, pues si esto mejora el hecho de que no nos puedan hacer barricadas, pues nos los traemos. Y lo que pasó es pues, que la gente se escurría, hubo un, salió en los periódicos porque funcionó muy mal, no funcionaba fatal. Y entonces, bueno, pues aquí vemos las bromas de la prensa luego, además, también señalan que, que además pues, alguien se quedó con dinero por en medio, en fin, hubo más, hubo más cosas. ¿no? En, la, en La Habana Vieja, en la antigua plaza de la Capitanía, el restaurador de La Habana pues, encontró estos pavimentos de madera de la misma época, de finales del XIX, que seguramente también vendrían importados por lo que estaba pasando en París. Y en este caso, en La Habana se, se ha recuperado. Y es el único pavimento que yo he visto de taquetes de madera construidos. Y, y la verdad que es una, es una pasada. Si buscáis eso, no traigo imágenes. Pero si lo buscáis por ahí por internet, está. bueno, pues está más imágenes. En fin, de bueno, pues ya alguna imagen de cómo se restauran esos empedrados, ese chino y alguna otra imagen antigua. Y ya paro. Del entorno de la mezquita, de, de instalaciones artísticas que se hacen en los suelos. Esto es un proyecto de, de Pedro Caro, que lo que marca son las huellas del Saba que unía la, la mezquita con el palacio. ¿no? Y bueno, imágenes ya de entoldado, de la calle Cruz Conde, de huellas que vamos haciendo en los pavimentos, en fin. Terminaba esto. Eh, con una cita que me parece que viene muy bien, lo de sin memoria no somos, que nos interesa a todos, ¿no? de Castilla del, de Castilla del Pino, y bueno, pues ya está, ya terminé. Fantástico, pues vamos a seguir hablando de piedras, esta vez con, con Miguel Ángel Moreno, que como bueno hemos visto la mirada del patrimonio, desde el punto de vista creativo, y desde el punto de vista sobre la ciudad, sobre el urbanismo, y ahora vamos a verlo directamente, eh, la mirada artística, pero ahora sobre, el, sobre un yacimiento, sobre, sobre Medina Zagara ¿no? Y aquí va a intervenir Milán Ángel Moreno, que eh, es nacido en el Carpio en 1980 y es artista visual y desarrolla un trabajo multidisciplinar que combina la instalación, la pintura y la escultura. Un artista vinculado a lo paisajístico y a las intervenciones de arte público desde prácticamente que empezó su carrera y no ha cesado de reflexionar sobre la relación del paisaje y, y su relación con el ser humano ¿no? especialmente su condición de agente de cambio ¿no? ha sido galardonado con premios como el Pepe palio desencaja, desencaja y la beca de arte el noble y fue creador de, del proyecto de arte público escarpia de 2002 a 2006 y actualmente vive en granada y dirige el espacio lavadero que es un coworking y laboratorio cultural bueno pues adelante a 2002-2016. Bueno, que voy a compartir pantalla, yo tengo preparado también una presentación. Vale. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve la pantalla completa? Sí. Ahora sí, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias. Me, me encanta este encuentro porque soy tan fan de Rosa, de Pedro, de, de Ana Zamorano, que no está aquí, a la que también agradezco su, su conexión con el patrimonio. Y a Rosa, pues también por acercarme a esa parte que también me gusta de urbanismo. Y, y bueno, y sobre todo, pues también a Juan, porque gracias a, a, a amigos de Medina Sara, de, de, de cual formo parte ya, ¿no? esto es como una familia, eh, pues me inyectaron esa. Esa, ese venenillo ¿no? en torno al, al patrimonio y que, que tanto pues, ha abierto una, una vía interesante. ¿no? Y bueno, también está con Eduardo y con José, pues me encanta porque los conozco desde hace ya cinco años y los he visto crecer y, y estoy encantado de que, aparte de que estén en la exposición y del proyecto que han hecho, de que sus carreras pues, estén, estén, vamos, vayan por buena vía, por buen camino, nunca mejor dicho. Eh, voy a explicar un poco mi relación con el paisaje y con la roca, ¿no? yo parto un poco de esa antesala al proyecto que se hizo con Medina Sara donde tengo la, la invitación por parte de Carmen del Campo a realizar una, una exposición, de hecho fue la penúltima exposición antes de que cerrara la galería y, y todo surge porque yo ya estaba implicado en el proyecto de Medina Sara y a mí me sirve esta, esta exposición para un ensayo, un laboratorio en torno a esta filosofía, esta reflexión en torno a a la idea de la piedra, del camino y lo que supone Medina Sahara para Córdoba ¿no? y para mí como cordobés que soy. ¿no? Entonces el, el propio nombre Roca Madre, una aproximación al horizonte basal, me encantó porque en una visita con, con Ana Zamorano, actual presidenta de la Asociación de Amigos de Medina Sahara, me cuenta de que el término Roca Madre es como el, el último, o sea, el último trato de la naturaleza y cuando los arqueólogos llegan a la Roca Madre paran de investigar, porque ya esa parte la pone la naturaleza, no la pone el, el ser humano. ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho ese, ese término, ¿no? ese horizonte basal. Tengo que decir que yo antes de esto ya había hecho alguna, algún trabajo en torno al camino. De hecho, con Francisco David intervino en el proyecto Z un proyecto que se hace en Montalbán, y ahí desarrollamos nuestro primer proyecto en torno al camino. Y como bien ha dicho Rosa, pues esa influencia del libro Andar como práctica estética que a todos los que somos amantes del paisaje y de, y de la práctica de andar, pues nos no interesa mucho. Ahí ya había hecho una primer, ese primer proyecto donde eh, íbamos con estos colores azules como determinantes de, de, de esa edición del festival, íbamos creando una señalética con, eh, sobre la marcha en el propio paseo, íbamos creando una señalética y quedó registrado ese camino y esa experiencia esto se fue en Montalbán, de hecho aquí, mira, precisamente estamos pintando eh, unos bolos, y yo traigo también un poema de Richard Long, <ríe> lo voy a leer porque para mí es como un mantra y creo que define muy bien todo lo que estamos hablando, me dice, me gusta el arte simple, práctico emocional, callado y vigoroso, me gusta la simplicidad de caminar, la simplicidad de las piedras, me gustan las materias comunes, lo que tenga a mano, pero sobre todo las piedras, me gusta la idea de que las piedras, me gusta la idea de que las piedras son la materia de la que está hecha el mundo. Me gusta dar a los medios comunes el giro simple del arte. Me gusta la sensibilidad sin técnica. Richard Long era un gran poeta, además. Bueno, que, eh, bueno era y es que todavía está vivo. El, bueno, pues como volviendo al proyecto de, de la Galería Carmen del Campo, allí pues se produce este primer acercamiento, lo que sería luego el proyecto de desplazamiento, y genera esta escultura, precisamente pues muy en relación a lo que ha dicho de que cuando se anda es como que miras con los pies, ¿no? Y aquí esta escultura no tiene ojos, son las propias piernas las que van guiando esa piedra y que hablan de la reflexión eh, que yo quería hacer en torno a, a la relación de la piedra y de esos desplazamientos. Eh, en primer lugar, gracias a la visita de Ana Zamorano a Medina Sara descubro mi temática y es porque para mí fue sorprendente saber que que había piedras que venían desde Almadén de la Plata, Sevilla, desde las canteras de Cabra, desde extremos desde Portugal, eh, otras desde Luque y luego las más cercanas las de la cantera de Santana, que son, digamos, las de las paredes, o sea todos los muros y todo esto que son, estaban más cercanas a Medinazar. Era increíble pensar que hacía diez siglos llegaran estas piedras a construir una ciudad y luego también pues era muy increíble mmm, saber que toda ese, esa ciudad cuando desaparece, esas piedras abandonan la ciudad y se van a otro sitio. Yo quería experimentar ese recorrido y de hecho hice a, a la manera del gran tour romántico, fui a visitar todas estas canteras o más o menos los sitios donde estaban estas canteras o buscando las nuevas canteras y me fui, de allí me fui trayendo una piedra. De manera que en la sala, en la Galería Carmen del Campo, lo primero que se ve en este, este cuadrado... Perdón. Eso... Ah, no es aquí, ¿no? ¿Alguien tiene perro? No. Lo siento. Ah, tú, vale. Yo con el móvil. Pero, bueno, la, la, las fotos iniciales que están arriba son las canteras con una vista general. Poco a poco me voy acercando a la piedra hasta que ya se van viendo detalles y luego lo que hay aquí abajo son las propias piedras que yo me traigo. De manera que podemos ver desde piedra roja, piedra rosa, piedra blanca y piedra gris. Esto... Me lleva también a otro tipo de piezas que hacen reflexión en torno a los desplazamientos, de cómo estas piedras llegan y se mueven de un sitio a otro. Aparece este carrito que me ayuda también a reflexionar en torno al paisaje. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo nos enfrentamos al paisaje? Esa idea don, que todos tenemos ¿no? en torno a qué es el paisaje. ¿Cómo ve el paisaje el dueño de una cantera? ¿Cómo ve el paisaje un pastor? Aquí no sé si hay un hombre con un gorrito verde, un pastor que tiene una ovejita. ¿Lo veis? ¿Se ve en la pantalla bien? Sí. Estas son ovejas, y ahí en el fondo hay un chico que está haciendo una foto a las canteras, que era precisamente mi trabajo. Y, a, y esa mirada múltiple al paisaje, que deja abierto el concepto del paisaje y que no lo deja como algo cerrado, es lo que me interesaba. ¿no? También hago esta. Bueno, aquí se ven. Bueno, perdona. Aquí son estas dos. Es para que veáis la, la escala. Hay como dos piezas pequeñitas que son estas de aquí y la otra que no aparece, que es un homenaje que yo hago a Feli Hernández, pues, que también pues, gracias a este proyecto descubro, este arqueólogo conservador del patrimonio, y cómo tiene que lidiar eh, Feli Hernández entre la conservación del patrimonio y la funcionalidad, que creo que esto también es una, una tarea ¿no? que hace en, en urbanismo día a día y que es muy difícil lidiar el, el, la mirada al pasado y la conservación con el futuro y la comodidad. Y hago este, este pequeño diorama ¿no? donde aparece una carretera casi invadiendo la, la, la, el, el este arqueológico, la cata arqueológica, no y bueno, de alguna manera pues este homenaje que yo hago a, a la arqueología. ¿no? Aquí se ven fotos de la sala. Y lo que tenemos aquí es el resumen de mi trabajo, porque claro, cuando yo llego al Salón Rico con Ana y, y me di cuenta de la variedad de piedras y que en ese Salón Rico, pues está, digamos, todo el catálogo de, de piedras que, que vienen, por ejemplo, pues las de. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Perdón. Uy, perdona. Vamos a ver. Así, grande. ¿Se ve ahora? Ahora. Eh, las, las canteras grises de Cabra, las de Luque o el suelo, que es el que viene de Extremos, que es el suelo blanco, el mármol blanco. Pues, pues fue fascinante. Estas son las fotografías que yo tomo cuando voy a extremos. Estas son las de cabra, que es piedra rosa. Las de luque, que es gris. Y bueno, de ahí de ese proyecto de, de, de Carmen del Campo, como he dicho que fue una antesala, llegamos a proyectos de desplazamiento. Proyectos de desplazamiento, pues... Me encanta, yo siempre lo explico porque es un modelo de gestión, primero que habla de patrimonio, que habla de arte contemporáneo y que habla también de autogestión porque es un proyecto que se autogestiona gracias a la labor de, de Juan, de Rosa, de Pedro, de, de, de esta gran familia que se encarga de gestionar el proyecto y se, se subvenciona gracias a estas pequeñas ediciones que hacemos los artistas para el proyecto y que tiene sobre todo es un proyecto que tiene un sentido colaborativo. De hecho, la obra, aunque yo sea el director, siempre digo que es un proyecto hecho entre todos los que, de alguna manera, han trabajado en él. ¿no? Eh, es participativo, es relacional, porque de hecho, este día acabó en una fiesta, en una comida, todo allí en las cuevas de nuestra querida Pilar del Pino, también. Y, y esas piedras, aunque queda muy irónico de alguna manera yo quería poner en valor eh, esa idea de cómo esas piedras de alguna manera regresaban a Medina Sahara. Diez siglos después estas piedras llegan. Es verdad que por mi forma de entender el arte, por mi influencia, pues sí que hay ese punto irónico que al final pues queda como muy simpático, pero sí que estaba detrás toda esa relación que yo había hecho del camino y de saber de dónde venían. Eh, sí que sabemos a través de Medina Sahara que hay una intención de poner en valor el camino califal, que es esta rampa, Conecta con un camino que esperemos que dentro de Pongo se ponga en valor, ¿no? que es acceder a Medina Sara como lo hacían los misiles, no cuando llegaban a, a Medina Sara y visitaban Medina Sara desde abajo hacia arriba. ¿no? Y yo quería, digamos, poner en valor ese camino. Pues nada, contamos también con la colaboración de los alumnos de la Escuela de Arte, hicimos este taller de, de piedra y estas piedras llegando a Medina Sara, pues bueno. Juan, que estuvo por allí, la verdad que era una situación entre eh, rocambolesca y, bueno, y muy simpática. Sí, y muy estética también. Y muy pues estética, claro. yo creo que sí, que también por la, por la fecha, la primavera... Porque y... se creó un silencio, se creó un silencio también al llegar al llegar al yacimiento, porque claro, esto se puede haber recibido de muchas formas, ¿no? Pero al llegar al yacimiento se creó un yacimiento que además tú provocaste luego con el gong y con el... Sí. Sí, bueno, el silencio, y eso... Eh, aunque tuviera un punto irónico si sí, al verlo, ¿no? luego una vez llegaba Rubín y Sara, eh, tenía un punto muy emocionante Sí, porque recuerdo que era, claro, era complicado gestionar todas estas imágenes, porque claro, estaba la parte de la salida, de ellos moviéndose cómo se movían con, con el camino la llegada y ese, quitarse la piedra, quise, quise darle un poco ese sentido más, más ritual, ¿no? y fue muy curioso, la verdad que y después a mí me gustó mucho ese paseo donde las piedras convivían con los propios visitantes a Medina Sahara no hay imágenes, ahora no tengo aquí imágenes pero bueno, esta es una de, la, de las imágenes que podían ver los turistas donde la piedra de alguna manera se camuflaba con, con el propio yacimiento. Fue muy emocionante y divertido, ¿eh? porque además no lo pasamos yo me lo pasé bomba no lo pasamos <risa> te lleva una piedra, bien. ¿verdad? Sí, lleva de piedra <risa> es verdad y hacer ese recorrido, ¿no? que creo que era bueno, un kilómetro o algo así, que también fue, fue muy chulo. ¿no? Y, y nada, la verdad que bueno, pues yo me siento muy halagado y de formar parte de este triángulo ¿no? que hemos hecho hoy. Y, y de alguna manera pues, aportar también mi visión sobre, sobre esta idea de caminar, sobre esta idea de la piedra del patrimonio. Y, y nada más, sí, encantadísima. Pues, a mí lo que me da mucha pena es que esta sesión he grabada. Y no tenemos preguntas, ¿no? no tenemos preguntas de, me estoy oyendo, no sé si alguien tiene ahí. Sí, sí, sí, sí, yo te oigo bien. Sí, digo que lo que me da pena es que esta sesión es grabada y me da mucha pena que, que no tengamos las preguntas de, de los, de los videntes habituales que suelen preguntar mucho en el chat de YouTube, ¿no? Porque realmente yo creo que ha generado un montón, un montón de preguntas y simplemente... Yo creo que a partir de ahora cada uno comente un poco lo que, le, lo que haya percibido de cada una de las presentaciones y yo solamente tendría una pregunta un poco para abrir un poco el hielo, que sería que todos sois eh, personas en activo, personas que estéis trabajando sobre el patrimonio tanto del punto de vista urbanista como arquitectura como el punto de vista creativo y os tenéis que enfrentar de alguna forma al pasado, ¿no? De alguna forma os tenéis que enfrentar al pasado, ¿no? Eh, Rosa en el tema de la de la restauración y de la reinterpretación y vosotros con esta línea un poco imaginaria entre el arte contemporáneo y el arte tradicional. ¿no? Entonces, ¿cómo os enfrentáis cada uno de vosotros? Lo digo como pregunta general, porque además, amigo de Medina Zara siempre se ha dicho que propicia la mirada contemporánea al patrimonio, ¿no? porque es una obviedad, pero a veces hay que recordarlo, la mirada siempre es contemporánea, porque el que mira siempre está vivo, ¿no? entonces siempre se está continuamente reinterpretando. ¿No? ¿Cómo enfrentáis vosotros de cada uno de vuestros oficios al pasado? Y utilizarlo como simplemente como una excusa para contar ya lo que queráis cada uno. Yo, sí si me permití. Nosotros, como hemos, también hemos visto en, el, en este proyecto, que también, bueno, solemos trabajar en, en colectivos José y yo, pero también trabajamos de manera individual en diferentes, bueno, nuestras prácticas tienen mucho que ver en sí, vemos un poco de las lo, de mismas fuentes, pero bueno, cada uno tira para donde ve. Y yo creo que nuestra manera de enfrentarnos a ese mundo más tradicional es colisionarlo, como hemos dicho antes, con lo que nos ha tocado vivir a nosotros, como dentro de una generación que tenemos 25 años al final, somos bastante jóvenes, y dentro de lo que hemos vivido nosotros mismos, como por ejemplo, este tipo de de maquinaria, artefactos, como estas cosas que colisionan completamente con la tradición o, lo que, o con lo que antes existía. También para poner en valor mucho más eso, porque también nosotros venimos de contextos rurales, al final ese background pues está ahí y es muy importante para nosotros también hablar de lo que es nuestro, de nuestro contexto, pero acercarlo a nuestro tiempo, que para nosotros es lo más, creo que es lo más importante, o lo que necesitamos transmitir también, o lo que hacemos. Claro, yo también creo que nuestra visión es, como parte de nosotros mismos nos, nos enfrentamos a este tipo de cosas de una manera súper experimencial por el, por el tema de que pues, estamos tratando el tema del empedrado y cómo ahora, por ejemplo, gracias a esta charla o, con, o gracias al interés que, que, que tenemos en generar esta pieza, tenemos que un poco formarnos y aprender sobre este contexto, entonces... Que, que el arte o incluso con el proyecto de, de Miguel, que hacer que de repente y que sea un nexo entre, común entre las perso unas personas que pueden estar más alejadas o menos alejadas del patrimonio y, y que se produzca esta, este tipo de diálogo, pues es lo interesante porque es como que aprendemos, al final aprendemos todos ¿no? Pero al final no difiere tanto el trabajo de Rosa del trabajo de Miguel, mío, de José. Realmente todo se mezcla todo es híbrido y todo bebe de todo de nosotros vemos por ejemplo por lo menos ahora hemos aprendido muchas cosas técnicas que no tenemos esa ese acceso a esas cosas técnicas de la por parte de Rosa ¿no? y eso nos parece muy interesante porque aumenta mucho más el carácter del proyecto, de los proyectos llama mucho la atención que, que todo no el proyecto de Rosa en sentido cuando ha puesto la fotografía las referencias que se tienen pues son fotografías de hace un siglo, cien 100 años ciento 100 años prácticamente vosotros con los patios estamos en las mismas, los, se han cumplido así el año del concurso, y yo con Medina Sahara, pues de alguna manera también esa parte de puesta en valor de Medina Sahara también tiene como un siglo, ¿no? A lo que voy un poco a pensar que, que entonces podríamos haber caído todos, ¿no? Cada uno de su ámbito, en, en tener una mirada romántica, ¿no? Mor, mor, romántica o una ah, sí, ¿no? nueva construcción en torno a la imagen que vemos, ¿no? pintoresca, ¿no? Volver a repetir lo que ya está hecho. a Nosotros, incluso con Gisay, la intervención de Juan Serrano y la mía, eh, es difícil escapar de ese peso que tiene la imagen de Medina Sahara y plantear un proyecto que no sea... que, que esté ahí unido, esté conectado, ¿no? En el caso de Gisay con la cerámica y en el mío, o sea, es que es muy difícil eh, no caer en, en, el, en, lo, en lo pintoresco, ¿no? Y a mí me ha encantado, por ejemplo, la propuesta que habéis hecho vosotros de cómo... Eh, habiendo trabajado en un patio habéis salido por otro lado, ¿no? y sin embargo había una conexión muy directa con, con esa idea de la experiencia. ¿no? Y, y hacer un poco esta reflexión en torno de que lo difícil que es tener el peso del pasado, ¿no? en relación a la pregunta que, que hace Juan, y, y no caer en, en lo pintoresco, ¿no? que es casi lo más, podría ser como lo más evidente. ¿no? Yo, bueno, como lo que estáis diciendo, ¿no? o sea, totalmente de acuerdo con vosotros, y que al final, ¿qué es? Trabajando. Trabajando mucho. Eh, de, de estudiando, de además solicitar colaboración para que nos cubran o para que nos cuenten o nos ayuden en los temas que desconocemos. ¿no? Yo cada vez más en la arquitectura es fundamental el, el, la colaboración de artistas, la colaboración de arqueólogos, la, la colaboración de historiadores, pero de gente que sabe contar las cosas para comunicación en fin, al final, todo para, para que llegue a un buen puerto, cuanto más enriquezca, más trabajo haya detrás y más conocimiento haya detrás, a mejor puerto va a llegar, ¿no? Y yo creo que ahí estamos todos de acuerdo que al final que la, que la inspiración nos pille trabajando, ¿no? <risa> es quizás, ¿no? Pero desde luego, pues, estudiando mucho, conociendo lo que hacen los demás, ¿no? Es que, que ahora muchas veces estamos saturados, ¿no? Antes, cuando, cuando estudiábamos, yo soy un poquito más mayor que vosotros, pues era más fácil porque tenías tres libros de referencia y esos eran los que había, y ahora te los empollaba y era como, ya esto lo controlo, ¿no? Ahora, que, que prácticamente lo conocemos todo, es imposible, ¿no? Tenemos que elegir mucho la información, pero es verdad que por eso, cada vez creo que el trabajo tiene que ser más multidisciplinar. Y... Y apoyarnos y decir, bueno, hasta aquí no llego, ¿no? Pero tengo otro profesional que sí si se está especializando y que sí si sabe, pues pues venga, pues vamos a incorporarnos. A mí me encantaría, lo que pasa que luego, bueno, viene el tema de la, de la economía de medios, de, de, de quién te hace el encargo, de hasta dónde podemos llegar, ¿no? Pero yo creo que en todas las intervenciones y sobre todo en las que se hacen de envergadura en la ciudad o conforme más envergadura tengan, debería ser siempre respaldada, está respaldada por un equipo multidisciplinar en la actualidad por lo menos en lo que, cuando se trabaja en la ciudad o bien en edificios importantes y creo que para instalaciones artísticas ya de gran, ¿no? donde tú vayas a modificar el paisaje cuanto más se enriquezca, mejor ¿no? Claro, en eso precisamente ha habido una evolución tanto en la arquitectura como en el arte ¿no? porque se han considerado siempre lo que venimos del siglo XX, que era el siglo del yo, ¿no? como se ha dicho muchas veces, ¿no? que tanto el arquitecto como el artista era una especie de demiurgo, una especie de genio, ¿no? Que era... y cada vez más, y vosotros lo estáis poniendo un poco de realce, que lo que importa ahora son diferentes equipos con diferentes miradas, ¿no? En eh, la elaboración de proyectos, ¿no? Todo lo que estáis diciendo al final es aportar miradas distintas, ¿no? Y huir de la melancolía, ¿no? Eliminar la opción A, ¿no? O sea, eliminar, si tenemos el pato, eliminar la opción A y seguir trabajando, ¿no? Efectivamente. Pues, ¿tenéis eh, alguna aportación, alguna cuestión que se os haya quedado atrás? ¿Llevamos una hora de conversación? Yo simplemente, una, co una tontería, como no he podido poner el vídeo, porque me guía un poco, que sí que te lo tenemos subido a YouTube, que si sí, luego en la, en la caja de descripción donde sea podemos dejar los enlaces a ese vídeo y luego a, a las pistas de audio para que se puedan escuchar que están subidas en la red y ya está, era simplemente pues, apuntar eso para que luego si a alguien le apetece Entrar y ver eso, pues, puede entrar. Perfecto, pues lo apuntaremos en la caja de descripción. Sí, eso no, no hay ningún problema. ¿Alguna otra cuestión que queráis aportar? ¿Alguna, ¿Algún comentario sobre lo que habéis visto del resto? ¿O, o tenemos todo cubierto? Bueno, yo, intervengo un momento, quería primero, primero darlo, daros la enhorabuena, porque me parece que los trabajos que habéis presentado, tanto el Eduardo como José Manuel, como por supuesto de Miguel, que yo soy fan <ríe> absoluta, pues daros una, la enhorabuena porque son magníficos. Y luego, pues también animaros, bueno, que, que a raíz de lo que vais haciendo, ¿no? La cantidad de, de ideas que pueden surgir para otros proyectos, ¿no? Yo, yo desde que Miguel empezó a trabajar con los desplazamientos y escuchándolo a él y a Ana Zamorano, de de los recorridos de esas piedras, de lo que hacían, de lo que hacían esa, ¿no? esas piedras, de donde se habían reciclado, ¿no? Yo, por ejemplo, que también he trabajado un poco con el tema de... Vamos, he trabajado, la fotografía al final no he llegado a nada, pero bueno, las marcas de cantero, ¿no? Pues en esos temas de de, de tanto de esas piedras, de los restos que hay en la ciudad, ¿no? Se producen tantas conexiones y se pueden construir tantos mapas en, en, en tan múltiples de temas audiovisuales, pueden ser físicos, pueden ser conceptuales, ¿no? que, que creo que es una mina, ¿no? y sería muy bonito, porque yo, o sea, el trabajo este de Miguel, de, de reconocer las canteras, de traer la piedra, de, me, parece, me parece una maravilla, ¿no? y, y, y eso queda mucho por hacer, no, no, no conozco tantos trabajos en ese aspecto y creo que son trabajos que enriquecerían muchísimo la relación entre la arquitectura el arte, el patrimonio y bueno pues animaros y bueno a vosotros y a quien nos escuche <ríe> para un que salgan trabajos, más trabajos de este tipo ¿no? Rosa, que te cojo la palabra porque tengo un proyecto en mente que, que eh, ay, ay, ay. de una manera muy importante genial <ríe> Así que nada. Mira. genial y sí, además eso, eso es es siempre recíproco porque, claro, desde el mundo de la ciencia también es muy refrescante esta mirada exterior, ¿no? O esta mirada desde la creación, ¿no? Yo, por ejemplo, durante este proceso recuerdo, por ejemplo, el entusiasmo de Ana Zamorano, que lo hemos nombrado varias veces, ¿no? Todo este viaje que hizo que visitando canteras cuando tradicionalmente, además, Medina Zara ha tardado mucho tiempo en abrirse, ¿no? En abrirse a la creación. En este sentido, ...hay que recordar que cuando Medina Zahara se refundó, eh, amigo de Medina Zahara se refunda allá por el 2014... ...allá por el 2014, cuando Juan Serrano invita a un grupo de personas a su alrededor para, para, bueno, para refundar amigo Amigos de Medina Zahara... ...y plantear esta nueva visión, un poco que tiene que ver con esta mirada en común entre el pasado, presente y futuro... ¿no? ...pues recuerdo que mm, hacemos la presentación en el patio de Medina Zahara por una intervención en vivo del Arsenal, que era el espacio de creación independiente que existía en ese momento. Y recuerdo el momento emocionante de las personas que trabajaban en Medina Zara, de, de ver ese acto de creación en un patio que no se había abierto hasta ese momento. ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones eh, son muy enriquecedoras, no siempre. ¿no? Muy bien. Bueno, Juan, también quería darte las gracias a ti, que al final ha sido el artífice que cogiste ahí de uno y de otro masa, y nos ha unido. Muchas <risa> bueno, gracias. Agradecido siempre. Una feliz coincidencia, como dije, cuando llegué me encontré la intervención, me encontré a Miguel, me encontré a Miguel Ángel Moreno. Uh, digo, eh, que hay que aprovechar la oportunidad. Pues, muchas, gracias, muchas gracias a todos vosotros, muchas gracias por vuestra participación y, y por vuestro talento. Y nos seguimos viendo en los encuentros de Amigos de Medina Zara. Hasta la próxima. Qué gracias a vosotros. Hasta luego. Eh...